Hola, hola. Dios te bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo. ¿Cómo están, mi hermano? Una consulta, mi hermano. ¿Cómo, cómo? Me eh, escuché. Me callo, no, porque ahí estamos en vivo. ¿Me escucha? Sí, ahora te escucho. Queremos saber ¿Quién es Rambo Cristiano? Pues bien, Rambo Cristiano es, es, un, es un hijo de Dios, de, de acá, de, de Santiago, República Dominicana, que, que le sirve a Dios con todo el corazón, pues a través de la música, soy cantautor urbano y, y nada, estamos aquí positivos siempre. Ok, sabemos que... Rambo... No. ¿Cómo fue? Me escuchan escucho un poco André ver, un ratito. ahora sí me escuchas déjame y me pongo esto a ver si se escucha mejor. A ver. ahora sí me escuchas ok ahora sí me escuchas te escucho ya. Queremos saber, sabemos que Rambo es un de... Tiene una película si ves, de Cibete Stallone, ¿no? Yo he visto esa película de Rambo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué le pusiste Rambo? Bien, realmente no no es un nombre que, que en ninguna de las dos etapas eh, yo haya tenido que ver eh, en ponerme ese nombre, sino que siempre han sido personas ¿sí? se han referido a mí de esa forma. Al principio fue, fue uno de mis tíos paternos. Y ya luego, cuando inicio de la música, pues la persona que, que me mentorió eh, en esa parte, pues me preguntó que cómo me decían de chico, y yo le dije que me decían Rambo, porque así me decían. Eh, y nada, ahí se quedó el nombre de Rambo, lo único que se le agregó fue lo de la palabra cristiano para, para hablar sobre el cambio de lo que Dios había hecho en mi vida. Ok. Háblanos sobre, Háblanos sobre el, el tema provisional. Ha soltado hace poco Ajá. Háblanos un poco sobre ese tema Pues bien, esta canción eh, Se llama Santo eh, Es parte de, de mi segundo álbum Búsqueda Y Es una canción que, que tuvimos la oportunidad Pues de, de realizarla Junto con Con Lubima. Luima Y ha sido una canción de mucha bendición por ahí vi a alguien de Bolivia que estaba en la chica extrema, un abrazo, mis eh, bendiciones. Y pues bien, eh, ¿qué más? De esta canción le realizamos un video que estuvo eh, a cargo de, de Leader Motion, bajo la producción general de, de nuestro equipo de trabajo, y sello Tipográfico, Shalom Music, y nada, pues tuvimos la oportunidad de... de de realizar este audiovisual que, que a la persona le ha impactado bastante. Gracias a Dios por todo lo que, lo que ha hecho y, y por los testimonios que, que hasta el momento hemos recibido. Okay. Ahora queremos preguntarte, ¿quiere colaborar en la composición del tema? ¿Quién es? Sí. ¿Y quién es qué? Disculpa. ¿Quiénes colaboraron en la composición del tema? Oh, la, la composición también estuvo a cargo tanto de Cales como, como de este servidor, eh, Rambo Cristiano. Eh, tuvimos la oportunidad de, de, de componer la canción juntos. Ya yo había escrito el coro de la canción y uno de los versos, pero luego Cales y yo tuvimos la oportunidad de juntarnos en su casa y terminar de, de componer la canción. Eh, también trabajó con nosotros en la producción musical Rafael Mercado, que es el productor que siempre ha trabajado conmigo desde cero y, y en los alumnos de también. Oh, okay. Y la consulta, ¿dónde y en qué estudio se realizó la grabación del tema? La grabación se, se realizó en el estudio de, de Rafa Mercado Music eh, acá en, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Eh, pero el video como tal se realizó en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Tuvimos que trasladarnos allí porque el estudio donde grabamos todo el, el escenario que se ve ahí pues, fue en este lugar. Eh, que agradecemos mucho a José Contreras por, por todo el esfuerzo que hizo para que esto fuese posible y nada eh, ha sido una experiencia súper maravillosa eh, porque siempre es una ciudad que, que, que realmente podrás entender las personas que son de Lima y, y que vienen de otros pueblos a Lima eh, sienten la diferencia pues cuando están en la capital es así lo sucede a nosotros también aunque venimos de una ciudad que también está bastante avanzada, como, como es Santiago de los Caballeros, que es la ciudad de donde yo soy, mundo. Ok. Otra pregunta más, querido Rambo. ¿no? Algo que te queremos preguntar. ¿Y ¿Quién fue el productor del tema? El productor musical. El productor musical es Rafi Mercado, eh, como te lo mencioné hace un momentico. Y el productor del video eh, es Leader Motion. Eh, Leader Motion, eh, Rafael Hernández, conocido como Leader Motion. Y fueron las personas que, que estuvieron a cargo de, de, de ambas producciones, tanto del audiovisual y, y de la canción eh, El audio, en sentido general. No, primero, ya, sí, la ¿verdad? Otra pregunta más tenemos por acá. Ajá. ¿Cómo fue que conociste a Dios? Pues bien, lo, lo, lo de yo conocer a Dios fue, fue todo un proceso. Eh, creo que, que no puedo decir, ah, lo conocí un solo día, sino que venía escuchando sobre la palabra de Dios en un colegio eh, que yo estudié, un colegio cristiano, y ahí tuve la oportunidad de, de escuchar sobre la historia de Dios, cómo Dios creó el mundo, sobre Jesucristo. Pero para mí era una historia bastante interesante, pero ya es más adelante, ya cuando yo tengo alrededor de 13 o 14 años aproximadamente, cuando tengo la oportunidad pues, de, de conocer un poco más sobre la palabra, de, de tomar una decisión real de corazón y de decirle que sí a Jesús. Yo recuerdo que fue en una campaña de la iglesia donde decía, ¿quiénes quieren ir al infierno? ¿Quiénes, quiénes quieren ir al cielo? Y pues yo dije, yo para, para el infierno no voy, yo voy para el cielo, el real. Y entonces, eh, al principio mi decisión fue, fue basada en eso, aunque más adelante eh, mi compromiso eh, fue realmente con Jesucristo, porque dice la palabra que él es el camino, él es la verdad y es la vida, y nadie era el Padre sino está a través de él. Entonces yo quería ir al cielo, pero si, si no tenía a Jesucristo en mi corazón, pues, pues no iba a... No iba a tener el camino realmente para llegar al cielo. Y fue, fue lo que sucedió, pues, ya cuando, cuando estaba un poquito ya más adulto, pues, pues ahí tomé la decisión de aceptar a Jesucristo en mi corazón. Amén. Qué tremendo. ¿eh? Qué tremendo que se muera. Este ah, pues, eh, eh, cuéntanos, eh, ¿cuál es tu nombre? no final? Mi nombre de pila es Anderson. Anderson Alexander Peña ese es mi nombre, porque me conoce solamente mi mamá y mis compañeros de colegio y algunos amigos cercanos. Pero casi la mayoría de personas en cada lugar que, que me muevo, ya sea por la música, eh, antes también jugaba eh, deportes como béisbol y básquetbol, eh, todos me conocen como Rambo eh, en cada lugar que voy. Pero si, si se trata de mi mamá cuando me va a regañar o lo que sea, no me dice Rambo, me dice Anderson, venga acá. <risa> wow, qué tremenda, qué tremenda. Creo que estamos teniendo un poco de falla de corte, creo, en la comunicación, pero me escuchas bien. Sí, te estoy escuchando bien. Ok. Oh, otra pregunta más, querido Rambo. ¿Cuál es la frase de la letra de la canción con la que más se identifica de la canción? Wow, yo creo que, que ambos versos, eh, en las dos partes de, de la canción, eh, me, me impactan bastante. Y, y, y hablan en dos posturas diferentes. Una yo hablo en cómo el Señor me encontró. Y la otra, lo que he podido aprender estando delante de la presencia de Dios. Pero hay una rima que, que me gusta bastante que dice Me has enseñado que lo monetario es secundario y que lo prioritario, que eres tú lo necesario. y obstáculos tendré que sobrepasar a diario, que el mundo pase y su deseo y tú te quedas intacto. Y realmente esa frase... Eh, me, me marca, me choca eh, realmente el corazón, porque por mucho tiempo, pues nosotros como seres humanos entendemos a veces que que lo monetario eh, es lo que es lo que produce todas las cosas y realmente lo monetario es algo que es importante. Todo, ¿Cómo? Ahora sí, ¿me escuchas? Súper. si sí, pasa que me dice Sandra que no se escucha Ah, no se escucha. Okay. Okay, ok. Ya se escucha bien entonces. Otra vista que me impactó, ¿no? La música. La parte de tres santos ¿no? Lo cantas con entusiasmo, ¿no? Eh, Escuchar la canción, ¿no? ¿Qué es lo que te transmite al, al cantar esa canción? Bueno, yo creo que, que desde el principio, desde el momento que, que, que escribí esta canción, lo que quería era elevar un, una adoración delante de, de la presencia del Señor, eh, a la vez mostrarme tal como soy, vulnerable delante de los pies de Dios, como un ser imperfecto. Pero darle la gloria y la honra a él por, por lo que él ha hecho en mi vida. Porque me encontró cuando mi vida era un desastre, porque sanó mis heridas, eh, porque siempre ha estado conmigo, nunca me he dejado solo. Y así como yo, yo sé que hay una generación... Ahí fuera que, que también quiere expresarle al Señor todo lo que siente en su corazón. Y pues Dios me dio el privilegio de describirlo de eh, para que otras personas se puedan sentir identificados Pero el caso es que, que es eso, bro. Creo que, que hay momentos en los cuales Dios siempre nos vive hablando y nos vive diciendo cosas a través de su palabra o a través de la misma naturaleza. Dice la palabra que los cielos cuentan su gloria pero creo que hay un momento en el cual nuestro corazón se, se desnuda delante de la presencia de Dios y puede ser espontáneo, puede ser natural con el Señor, puede presentarse vulnerable y la misma palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia y, y de eso se trata, creo que, que, que es lo que quise hacer a través de esta canción, proyectar eso y sobre todo proyectarte que Dios es un Dios que, que siempre está puesto para nosotros, para, para, para ayudarnos de corazón. Amén, mi hermano. Qué tremendo, qué tremendo escuchar un poco de tu testimonio. De las canciones que has hecho hasta ahora, ¿cuáles de ellas te sientes más identificado? ¿O cuál es tu favorita? Wow, esas esa preguntas, creo que cuando le, le hacen esa pregunta a los cantantes eh, <risa> lo ponen un poquito eh, entre el espada y la pared porque creo que, que cuando tenemos la oportunidad de, de, con, de concebir una canción, de, de crearla, eh, creo que es un proceso distinto. Y, y a veces tú no puedes elegir como ok este momento es más especial que aquel o esto aquello porque de eso depende el momento entiende eh, creo ah, que una canción que, que he disfrutado mucho es la canción de hoy en mi día el componer esa canción la historia que hay detrás de la canción la vibra que siento cuando la escucho eh, pero a la vez también me siento muy bien cuando escucho mi canción que se llama llegó la calma o cuando escucho una canción que, que se llama si sí, tiene sed, que está en mi álbum, y así con canciones que, que están en mi primer álbum. Creo que me voy enamorando casi siempre de la última canción que escribo, es la canción que más me gusta. Suponiendo la canción que más me gusta en este momento, es una canción que tal vez nadie la conoce. Y, y eso es lo que hace bonito todo este proceso. Eh, ya creo que cuando esa canción, que es la que más me gusta ahora, venga a salir, ya, ya tendré otra canción que, que, que va a ser la que más me gusta. Entonces... A ver, la canción que escuchas ahora fue la canción que más me gustó en un momento. Y por eso, por eso a veces es bastante difícil escoger una canción. Esa pregunta es muy fuerte, ¿no? Para todos los artistas que siempre le preguntamos, ¿no? Eh, sí. Realmente son varias, ¿no? En el momento Dios nos pone diferentes canciones, ¿no? Y es de corazón de cada uno, ¿no? A mí, en verdad, me gustan un montón de canciones, pero no tengo favoritas. Todas me gustan. No, no tengo fuerte, me gustan, ¿no? Porque... Sí, a veces depende, vez... depende mucho del momento, creo que hay momentos en los cuales tú quieres escuchar una canción de gozo y en ese momento también no quieres escuchar una adoración, como, como muchas veces se le llama, es una canción que es un remolineando en el momento, pero después quieres escuchar eh, como vivir en tu presencia o quieres escuchar otra cosa, eso depende del momento, si estás en intimidad con Dios no quieres escuchar algo que que sea muy escandaloso, o si estás enamorado, quieres escuchar una canción de amor real, y dedicar esa canción. Por eso depende mucho cómo, cómo la persona puede irte. Eh, y para su momento, pues, pues, cada canción. Amén. Otra pregunta, ¿algún referente musical que tengas? Pues, claro, y hay, hay un referente que, que realmente valoro muchísimo eh, y que que era de tu país, porque lamentablemente falleció y es Rapper One, Alonso de Radical People. Eh, fue una persona que, que realmente en el poco tiempo que, que, que pudimos compartir, eh, ya sea a través de, de WhatsApp, eh, y también pudimos componer una canción juntos que está en mi álbum, se llama Bye Bye. Eh, fue una de las personas que, que, que realmente me marcó con su vida, eh, más allá de lo musical, porque lo musical... Eh, me marcó desde, desde muchos años atrás, como desde el desde 2012 o 2013, cuando yo apenas estaba iniciando. Y, pero su vida, su entrega por llevar el Evangelio a, a las personas más necesitadas, fue algo realmente que me impactó bastante, eh, además de él fue pues, redimido, que es de acá también dominicano, pues está funky, al surdo eh, entre otras más personas, creo que, que también esos referentes de, de Jesús Eda Romero, de Mar, Marco Sweet eh, son, son personas que aunque no canten la misma música que yo canto, pero realmente impactaron eh, mi generación cuando, cuando, cuando empezábamos a despegar dentro de, de la comunidad cristiana. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿eh? Y dinos Rambo, dónde te podemos encontrar, ¿no? Para toda la audiencia que está viendo esa transmisión. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué plataforma digital encuentra la canción tuyo, dinos? Bueno, todas mis canciones las la pueden encontrar en mi canal de YouTube Rambo Cristiano, también en Spotify eh, pueden escuchar mi música y en iTunes eh, me pueden seguir en facebook eh, en instagram también en cada una de, de, de, de las plataformas digitales y las redes sociales estamos por ahí rambo cristiano amén una pregunta más rambo eh, uh -huh. qué mensaje daría para finalizar bueno, le, le diría a, a toda la juventud que, que me está escuchando, a cualquier persona que me esté escuchando, que, que nunca es tarde para, para darle la oportunidad a Jesús a, en que reine en tu corazón. Tal vez tú le has dado la, la oportunidad a, a muchas cosas en tu vida, ya sea un novio, ya sea tal vez a las drogas, ya sea a un trabajo, ya sea a un vehículo, para sentirte lleno y ninguna de esas cosas te ha llenado tu corazón. Pero yo sé que Jesús sí puede llenar ese espacio que hay en tu corazón, que, que tiene el tamaño exacto de él. Así que lo que yo te invito es a que te acerques a Jesús mucho más. También a ti joven que estás en la iglesia, creo que, que el Señor tiene grandes propósitos contigo. Y creo que a medida de que vayamos acercándonos más a Él, vamos a conocer mucho más su voz. Como dice su palabra, eh, Él llama a sus ovejas y las ovejas reconocen su voz. Y, y si quieres reconocer la voz del Padre, del Pastor, eh, debes de estar cerca de Él para que, para que sepas cuándo es el que te está hablando. Y no confundas su voz tal vez con la voz del enemigo. Así que te invito a que sueñes, a que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y nada, eh, a que sigas para adelante, a que des pasos de fe y, y a que pongas a Dios de primero en tu vida y verás cómo las cosas van a cambiar de verdad. Amén. Bueno gente, fuera la palabra de Rambo Cristiano, así que están escuchando su música aquí en tu radio renovado por Cristo, es el Rambo Santo aquí en tu radio renovado por Cristo, y escúchelo mientras que seguimos practicando con Rambo, acá en Radio Renovado por Cristo. Así que Rambo, es un gusto, en verdad, toda la gente... ¿no? Eh, Ahorita estoy pasando tu música en la radio no y es para mí es un privilegio es un, un lujo no poder entrevistarte saber un poco de ti de tu testimonio de tu música no y todo uh -huh. lo que hemos practicado no así que Dios te bendiga mi hermano y yo sé que Dios va a poner mucho propósito en tu vida en muchas músicas más no solo te va a dar Santos sino te va a dar más no porque todo lo que somos sus hijos Dios nos da más no porque nos lleva en gloria en gloria en victoria en victoria amén Amén, amén. Soy, amén. Soy, soy sí, mi hermano, y cuando quieras soltar un estreno, eh, lanzamiento, la puerta de Radio Renovada por Cristo está abierta, ¿no? Esta es tu casa, así como le digo a todos, esta es tu casa, cualquier cosa, te voy a abrir la puerta, porque de eso se trata, ¿no? De impulsar la música cristiana, ¿no? A través de las redes sociales, de la radio, ¿no? O testimonio mío, ¿no? Eh, Renovado por Cristo es un una radio tremenda y de gran bendición, porque cuando yo no estaba en Cristo, eh, solo era renovado por Cristo, ¿no? Renovado era, ¿no? Gente renovada, pero no era Cristo, ¿no? Pero cuando, com como conocí al Señor, todo cambió, ¿no? Porque en primer lugar era Él, ¿no? Le ponemos renovado por Cristo, así comenzó la radio, ¿no? renovado por Cristo, buscábamos nombre, y hasta que Dios nos dio el nombre, ¿no? Radio renovado por Cristo, ¿no? Porque todos somos renovado en Cristo, ¿no? Este es el significado de la radio, que todos somos renovados por Cristo. Así que es un gusto, mi hermano Rambo, de poder tenerte acá en nuestro programa tarde renovado y que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Amén, amén. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, mi hermano. Y un fuerte abrazo a todas las personas que tuvieron la oportunidad, pues, de, de escuchar lo, lo que estábamos hablando. Gracias, gracias por todo el apoyo y gracias por por abrirnos las puertas y, y nada, esperamos que en la voluntad de Dios podamos estar pronto por tu país y mil bendiciones desde República Dominicana, Rambo Cristiano Ok, mi hermano, bendiciones, y te bendiga Amén okay. Bueno, acabamos de tener a Rambo Cristiano a esta hora, aquí en Turrera, Renovado por Cristo esta fue una gran entrevista de Rambo así que saludo para John Jairo saludo para saludo Jorgito, dice Jairo Barranco Así que saludo para Sandra, Denis, Beltrán. Así que saludos a